Buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo a mi canal. Y hoy vamos a hablar. Bueno, no vamos a hablar. Vamos a reaccionar a cosas que parecen ilegales, pero no lo son. Cosas que todos hemos hecho, casi todos hemos hecho, pero que parecen ilegales, pero en verdad no. Te sientes un poco Pablo Emilio Escobar y capir. Así que, sin matilación, espero que os guste este vídeo Ya sabéis que. Tenéis mis redes sociales abajo en la descripción. Mi Twitter, mi Instagram y mi email. Si me queréis mandar cualquier otra cosita. Así que sin matilación, que comience. Este vídeo, pues oh, bueno, ya tenemos las cosas aquí. Y la primera es quedarse con muchas servilletas para sonarte la nariz. Que no hay yo eso, que no ha cogido un puñado de servilletas para luego. Una para la comida y otra es para. Segunda, tratar de forjar tu cerradura porque no encuentras la llave o la tienes dentro. Bueno. La mayoría de casos es porque la tienes dentro Así que es porque la tienes dentro Que luego te encuentras a un chaval Por el pasillo que es tu vecino y dice eh, Por favor ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo si es tu casa? ¿Qué estás Ir a una tienda porque tienes que ir al baño me estoy me estoy sin comprar nada porque tienes que ir al baño por necesidad Tienes que ir al baño porque a lo mejor te meas encima Y hay mucha gente que no te deja ni entrar al baño ¿Por qué? Pues porque no compras nada y si no compras nada pues no entras al baño Pues a lo mejor te pega una piña y sale de aquí volando Llamar a un maestro por su nombre, un maestro, un profesor o lo que sea Yo la verdad que lo llamo por su nombre, la llamo por su nombre pero, no sé, a lo mejor en otros países no es común llamarlo por su nombre, sino profe, señor, eh, señorita, profesora, maestra, señora que viene aquí a darnos la charla del día, abrir una botella en la tienda y tomártela en la tienda. ¿Quién no ha hecho eso? Tiene mucha sed. ¿Quién no ha hecho eso? ¿Quién no ha hecho eso? Porque tiene una sed tremenda. ¿Quién no ha hecho lo de abrirla eso? Y beber. Pero luego, obviamente, la acabas pagando. Obviamente, si no la pagas, a lo mejor eres un delincuente. Vas a la cárcel y pum. Pero bueno, casi todo el mundo lo ha hecho, yo creo. Pero la verdad que sientes como una incomodidad. Porque a lo mejor te viene un cajero y te dice... ¡Apagarla, jefe! ¡Apagarla! Te la veo pero la pagas, ¿eh? Tomar más de una muestra gratis Es la típica de que estás en el Carrefour y te dicen ¿Quieres sushi? Un y ¿Quieres probarlo? ¿Quieres probarlo para que lo compres? Y lo pruebas y... Está bueno, está bueno y quiero otro Pero a lo mejor... No, no, no, no, no, no, no te vamos a decir Que quiero otro por incomodidad, por lo menos a mí Mucha gente pide otro a lo mejor Pero... ¡Ay! ¡Ay! Que yo a lo mejor Lo dejo ahí porque... Vergüenza Tener algo, por ejemplo, una botella de agua Y en ese supermercado también se vende una botella de agua Eso es lo más típico del mundo Da una incomodidad increíble Bueno, no una incomodidad, sino porque parece que lo acabas de robar No, no lo he robado, por favor, señora cajera Míralo, míralo aquí, míralo aquí Hola, buenas tardes, acabo de entrar tienda, lo tengo aquí? Ey, aquí eh, Aquí Conducir cerca de un policía, yo no tengo 18 años, así que por lo tanto no conduzco Pero la verdad es que si conduzco al lado de un policía, a lo mejor miro para la derecha y digo Pasa jefe, por ahí, pasa, que yo no te quiero ver Arrancar algunos plátanos del manojo de plátano, porque la verdad es que no me quiero llevar 60 plátanos Quiero 3 plátanos, no quiero más, quiero 3 plátanos, no quiero más Y eso sí que sí, es como que no se puede hacer, no sé por qué, pero a mí me crea ¿Cómo que? No se puede hacer, pero sí se puede hacer, obviamente, porque si no, es que, es que, si no quiero 60 plata, no que no quiero 3, punto, se acabó. Leer un libro en una librería barra biblioteca, y que a lo mejor eh, viene, viene el hombre y te dice, hey, sh -sh, pero eso, pero no viene el hombre, vuelve y lo pone en el estante ahí, venga, fiesta. Y a lo mejor piensas tú que va a venir el hombre ese y te va a decir, hey. Te, te, para aquí te lo voy a explicar. ¡Bum! Entrar a una perfumería y ponerte ese perfume porque huele demasiado rico y tienes que ponerte ese perfume. Es que, es que eso, eso es un clásico, hombre. Eso es que eso es un clásico donde se vendan perfumes y ponerte. Encender la luz del coche la que está arriba mientras estás conduciendo. Eso sí sì ha pasado. No, no conduzco obviamente, pero con mi madre en el coche. Voy a buscar una cosa. No se puede. Y creo que no se puede O sea, no sé si se puede Pero... No sé, mi madre me dice que no se puede No se puede encender la luz del coche Mientras vas conduciendo Pónganmelo por los comentarios a veces pues. Dios muchacho que me cocina Gire Comprar al la primera vez que Cumple 18 Yo creo que a mí me va a pasar seguro Porque es que la cara de bebé que llevo Es que es imposible que no me digan Dame el DNI jefe Dame el DNI Dame el DNI Es que seguramente me lo vayan a pedir 100% Cuando compran una pizza entre todos Y coges el último trozo Es como... Incomodidad over 1000 Over 200.000 Y bueno, pues ya hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Espero que le deis like a este vídeo Ha estado bastante curioso estos momentos ilegales Pero no son ilegales Una cosa súper rara. Pero bueno, a todo el mundo, aunque sea una de estas Le ha pasado, así que comentame por los comentarios cuál te ha pasado a ti O cuál crees que te va a pasar Pero bueno Espero que os haya gustado este vídeo, la verdad que a mí me, lo, me ha encantado, me ha encantado este vídeo, ha estado bastante guapo Y bueno, espero que os haya, y bueno, espero que os haya gustado, como siempre, el like, suscribiros y hasta la próxima, adiós